Ayer iniciaron formalmente las patronales Santa Ana 2018 dentro de las inmediaciones de Inéspre de esta ciudad. Hoy, el miembro del Departamento de Cultura de este municipio, Gervasio de León, dijo que esta celebración cultural cuenta con un equipo de seguridad y coordinación necesario para que francomacorizanos disfruten de su fiesta. Hay gran entusiasmo, un buen equipo de seguridad, tanto a nivel de lo que es la poli municipal como la policía nacional un gran, un gran despliegue y otro organismo de seguridad que nos acompaña que saben que esta es la fiesta del pueblo y por lo tanto debe darse ordenada, tranquila pero con la alegría que caracteriza sobre todo al Franco Macorizano. En ese sentido la población, lo que tuvieron anoche, con una presencia significativa en el acto inaugural, pues pudieron ver más o menos en el orden que se van desarrollando esas actividades y donde incluso se anunció el conjunto de artistas que van a estar presentes cada noche en Tarima. De León ofreció además la lista de artistas que disfrutarán de forma gratuita quienes participen de estas patronales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la materialista que le toca esta noche, tenemos a Doña Pepa, Presidenta la Grande, que estará el 21, tenemos a La Haza, el 22, Chado Blue, el 23, eh, Miro Chak 24, Chico, el Presidente, 25, como un regalo de Telenor, y Chelo Chak el 26. Además, llamó a los municipios a acudir de forma ordenada a este evento cultural. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.